El Pleno de la Junta Central Electoral advirtió hoy a los 16 partidos políticos en lo que está incluido el gobierno de turno que si no entregan sus informes financieros a tiempo, no recibirán las contribuciones financieras que recibe de ese organismo. El miembro del Comité Nacional del Frente Amplio que está en la lista, Rafael Temi, dice está de acuerdo que a los que no entreguen el informe no se le dé el dinero. Si sí, fíjate bien, yo digo... no... Yo tengo la constancia, yo soy miembro del Comité Central, el Frente Amplio pero no tengo la constancia de por qué no se ha entregado eso. Precisamente hay que entregarlo obligatoriamente porque eso es por ley. Precisamente, yo estoy de acuerdo que que, que no de su informe, que no le su dinero, precisamente, porque la sociedad no puede pagar los impuestos nosotros dominicanos para tener un un partido. Lo correcto es que no entregue el cuarto a nadie. Partido Alianza País sostiene que la entidad política a la que pertenece enviará la información necesaria tal y como establece la ley Entonces, eh, si la Junta Central Electoral eh, identificó que Alianza País no ha rendido el informe correspondiente eh, cada seis meses como lo establecen las normas entonces no hicieron mal con advertirnos o con publicarlo y nosotros tú puedes tener la seguridad, siendo el partido que somos, estaremos rindiendo ese informe y haciendo lo correspondiente para seguir adheridos a una cuestión fundamental para nosotros, que tiene que estar la política, eh, eh, tiene que estar presente en la política para que sea decente, que es la transparencia. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.